Bueno, eh, viste que el furor Messi es impresionante. En todo el mundo, yo lo pude vivir, lo pude palpar, de decir cuántas culturas tan distintas, uh -huh. pero levantan la bandera argentina en nombre de Messi. Claro, es, es impresionante, es. impresionante. Bueno, vamos a ver lo que hicieron los hinchas iraníes. A ver, ¿qué mirá, hicieron? por el amor a Messi, a ver, podemos ver el video. Mirá la gigantografía. Escucha la música también, ¿no? Sí. Ah, perdón, yo que equivoqué. Lo, lo tomé como iraní, ¿no? Ah, es de la India. ¿De la India? Bueno, mira sí, lo que se llama... Sí, eh, Pula creo que se pronuncia así, es un pueblo muy pequeño de la India donde colocaron esta gigantografía de Lionel Messi sí. en el medio del río. Bueno, vieron que yo les conté que justamente allí en la finalísima había todo uh -huh. un sector en una de las tribunas que eran de hinchas eh, indios que habían sí. llegado allí para alentar a la selección. El, el furor que tienen por la Argentina en la India es increíble, uh -huh. en Bangladesh también, lo hemos contado, que aparte son países con un montón de gente, de población. sí Y en este caso, claro, un pueblo chiquito, no veo el río, o sea ¿al agua lo van a tirar a esto? no, no para lo, pa lo, claro, lo han parado es una gigantografía que la llevaban para ponerla allí en, un, en el río obviamente para poder estar como presente en este espíritu mundialista ahí y tenerlo, mira ahí está Ah, mira, ahí sí está, se ve, se ve. Claro, sí, claro. sí, sí, ya vi, ya es vi. Enorme, el enorme Messi en medio de ese río. El enorme Messi, bueno, claro, los vuelve locos, se juntan a ver los partidos de la selección argentina. ¿Sí? Son países que tienen este fenómeno, son muy futboleros, sí. pero al no tener tanta presencia en los sí. mundiales o en el fútbol grande, agarran cosas foráneas, así como los indios y los bangladesíes. Sí. Argentina y Messi en África, por sí. ejemplo, usted va a ser África y tienen programas de radio, así como sí. la Ovación 90 de Ghana y hablan de la liga inglesa. Claro. No hablan tanto de su claro. liga como de otras importantes. Tienen claro. todo un programa para hablar de si ganó el Arsenal, sí, por ejemplo. Ustedes saben que lo particular de esto es que, como es un, eh, como es un pueblo muy pequeño, sí. casi todos los vecinos participaron en trasladar la gigantografía. O sea, todo el pueblo Casi ahí? todo no, el bueno, pueblo, no claro, bien. porque era muy llamativo uh -huh. y es un pueblito muy chiquito de la India, pero la verdad es que querían honrar al Rosarino Messi de esta manera, colocándolo con esta gigantografía en medio del río. La verdad Impresionante. es que, dice que se ve a kilómetros de distancia de lo grande que es, ¿no? y ustedes pueden porque miren los que los trasladan ¿no? en cuanto al tamaño en relación, bueno, sí, se ve que es enorme miren, bueno, no, impresionante gigantógrafo gigante quise decir, impresionante bueno, bueno ahí está, lo que entonces. está despertando qué susto, qué susto, ahora lo vamos a hablar con Tanito, que con el Dibu Ay, yo también me bueno, es que hay, Ay, hay varios yo dije, sustos. Hay que Ay, por ya, favor cómo estamos llegando. Los Chelsea no los hagan jugar más. Francia perdió a poco va. Yo no sé hasta cuándo se va A jugar mí Messi le quedan tres partidos todavía. No, pero... no por favor está. te lo pido. Claro. No basta basta basta que se hagan los lesionarios y se vayan